Retrato de un joven que sabe lo que quiere. Jorge es un estudiante atento y se forma para el futuro. Escribe una columna de deportes en el periódico del colegio y también es miembro del equipo de natación. Es un chico muy trabajador y entrena duro, pero también disfruta de la vida. Y aunque esté muy ocupado, no se olvida de las cosas importantes, como tener una alimentación sana, cuidar de su salud dental cepillándose los dientes después de cada comida y yendo con regularidad al dentista. Jorge sabe lo que quiere y siempre escoge el camino correcto. Anuncio patrocinado por la Asociación de Dentistas y por este canal.